a la Teniente de Alcalde Katy Halibon a toda la Corporación funcionarios y trabajadores y al Servicio Operativo que como una familia nos han aguantado en nuestras persistentes demandas de apoyo. Muchas gracias Gracias también a Ángela Srenjo por su desinteresada ayuda con un primer proyecto arquitectónico con el que comenzó esta aventura no ha sido fácil, tampoco ha sido rápido. Han sido años desde que nos reuniéramos los cuatro gatos que luego seríamos la mar de gatos y propusiéramos este proyecto al entonces y hoy todavía alcalde Antonio Campos que con apoyo de un pueblo de menos de 500 habitantes y una auténtica, perdón, y una anualidad tras otra ha ido liberando del presupuesto municipal fondos con los que conseguir este espacio en el que hoy nos reunimos en una admirable apuesta por la cultura y su difusión para intentar ser una referencia en su entorno y en la provincia de Málaga. Por el camino han sucedido algunas cosas, solo hay que pensar en los dos últimos años. Para nosotros, la mar de gatos, la más dolorosa, la pérdida de nuestra amiga y compañera Sonia Tena, en cuya plaza, gracias al homenaje que no hace mucho el ayuntamiento le dedicó, hoy nos encontramos. Para ella, nuestro recuerdo. La Mar de Gatos, como quizá no sepáis, somos una asociación cultural dedicada a la promoción desinteresada de la cultura en todas sus facetas y caras que ha colaborado con el Ayuntamiento en el diseño y desarrollo de este espacio y que hoy, tras la firma de un convenio con él, va a gestionarlo en los próximos años. Esta exposición es nuestra tarjeta de visita. La presentación de una colección de obras creadas en la provincia de Málaga desde los años 70 hasta la actualidad y en la que están representados muchos de los nombres que han llenado de contenido la creación malagueña de estos años. Creo que refleja fielmente lo que ha sido el movimiento artístico en Málaga a partir de los años 70. Una colección, un conjunto al fin de objetos, ya sea planificada o como esta simplemente acumulativa, acaba por tener, creo yo, vida propia y es... Algo más que la suma de unidades varias, para pasar a ser una biografía vital del que la reúne reflejo de sus gustos, casualidades, encuentros, amistades, economía posible y de momentos. Es decir, lo mismo que sucede con cualquier biografía en la que el azar va abriendo o cerrando puertas que te llevarán a distintos destinos en el incierto camino de la vida. Podría ser otra colección totalmente distinta o simplemente no ser. La Mar de Gatos pretende que siga creciendo por el camino que le toque y eso sí, con la máxima calidad posible. Permitidme ahora hablar en primera persona. Las imágenes, me refiero a las imágenes sobre arte, para la mirada de un niño en la Málaga de los 50, eran muy escasas, limitadas a fotografías en blanco y negro, periódicos con fotos pixeladas de temas poco atractivos, oscuros y mal iluminados cuadros religiosos en las iglesias, Málaga nunca fue Florencia, Málaga nunca fue Roma, o ilustraciones de libros. Huelga decir que no existían televisión, internet, redes y móviles, y gracias a que para comenzar toda esa vida en Sepia, afortunadamente teníamos el cine. En mi caso, en estos años, por la profesión de médico de mi padre, llegaba abundante propaganda de laboratorios que solían apoyarse en imágenes, algunas veces sobre cuadros conocidos, y fue una de ellas la que me abrió siendo muy niño, de golpe, al mundo siempre inalcanzable de la belleza. Fue ese jardín de las delicias del bosco que hoy, 60 años después y muchas horas disfrutadas por los museos del mundo, sigue asociado para mí a esa búsqueda. Y déjenme terminar con una definición del arte. Estos días, releyendo esa maravillosa revista de poesía y pensamiento litoral, esa joya, esa mimada criatura de María José Amado y Lorenzo Zaval, en un monográfico dedicado a los años 1968-1988, los primeros 20 años de la última etapa de la revista, se recogía el noveno manifiesto publicado en 1933 de la Gaceta del Arte, en la que publicaban, entre otros, qué tiempos, Picasso, Juan Gris, Dalí, Benjamín Palencia, Togores, Manuel Ángeles Ortiz, Cosío y fenosa. Recogía, como digo, esta, a mi parecer, acertada definición. El arte no es un pasatiempo. El arte es fijar el tiempo que pasa. El arte es la expresión exacta de un periodo histórico. Espero y deseo que esta muestra de un determinado momento histórico que hoy aquí presentamos encaje en esa definición. Muchísimas gracias a todos. Uh, eh, Arturo, yo veo más tradicional que tú, yo en eh, el papel de toda la vida. Antes de nada, buenas tardes a todos. Eh, gracias por estar hoy en Macharavía. En este importante acto en el que Macharavía una vez más, apuesta por la cultura como medio de dar a conocer su presente y su apuesta por, el, por su futuro. Gracias a la, al acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación de Amar inauguramos hoy esta sala de exposiciones centrada en el arte contemporáneo de grandes artistas cuyas obras se encuentran en los mejores museos del mundo y ahora también en Macharabiala. Indudablemente, mi intención primera es la de mostrar mi agradecimiento a quienes hacen y harán posible el que nuestro municipio tenga un atractivo más para visitarlo, un lugar donde el pasado y el presente tengan representación día a día. Gracias a todos los integrantes de La Mar de Gatos, por querer participar de una manera activa en la consecución y promoción cultural imprescindible en cualquier sociedad que se precie. Gracias a todos esos artistas que a partir de ahora, una vez que se exponen en nuestro municipio, creamos una vinculación que hace que los consideremos un poco nuestros. Sin más, y porque lo importante hoy es ver esta magnífica exposición, le, ag le agradezco a todos ustedes el interés y su asistencia y espero que disfruten de su visita a esta sala de exposiciones con tu Gracias.